en este vídeo te quería hablar sobre las aplicaciones de móvil que te permiten tener una información nutricional extra en los productos del supermercado actualmente en el mundo de habla hispana o en español en mi radar conozco tres que son yuca el coco y my real food son las tres que están más de moda las tres consiguen algo que es lo más esencial de ellas, que es darte una valoración, una categorización de cada producto con un color. De tal manera que tiene una escala de colores que es como un semáforo de rojo a verde, aunque usan cuatro. Pero te permite ver de una forma muy visual si ese producto es bueno o no tan bueno. ¿Y cómo lo hacen? A través de dos clasificaciones que son estándar. Bueno, este sistema de colores se intentó implantar en la Unión Europea hace no tanto tiempo, pero los lobbies de la alimentación lo lograron tumbar. ¿Y por qué? Porque no les gustaba que hubiera un código de colores tan visual que le diera esa información a los humanos, a nosotros, a los ciudadanos. Porque nosotros lo somos a pie, somos muy visuales. Entonces, eso... Nos aporta mucha más información que ver ahí eh, números que tenemos que descifrar y analizar. Sin embargo, los colores nos ayudan mucho más rápido a procesar la información. Total, que eso lo tumbaron. Pero ahora, gracias a las aplicaciones de móvil, escaneando un producto, podemos verlo. Podemos ver de un vistazo qué color tiene, qué valoración tiene. ¿Y cuáles son las dos escalas que se utilizan? Una clasificación o una escala Nutri-Score, que ya se usa en otros países de la Unión Europea, y que te mide la calidad nutricional del producto. Y luego hay otra escala que se llama Nova, que te mide el nivel de procesamiento del producto, es decir, si es muy procesado o poco procesado. Las, estas tres aplicaciones, algunas usan los dos, otras solo usan uno. Una ventaja también que tienen estas aplicaciones es que no se dedican a ir producto por producto escaneándolo, sino que lo sacan de una base de datos abierta que está en la Unión Europea, donde ahí se van recuperando todos los productos. Y así es más fácil que distintas aplicaciones se nutran de ellos. Se llama Open Food Fat. Aunque bueno, la página también está en español. Como te comentaba, lo importante de estas aplicaciones es que te permiten ver de un plumazo la categorización de un producto. Y voy ya con un resumen sencillo de las características de cada una de ellas y cuáles me gustan más a mí. La que más me gusta es Yuka. Un inconveniente es que te tienes que registrar, pero es una información clara donde... Se quedan almacenados todos los productos que escaneas y puedes marcar tus favoritos. Además, en el listado de productos se ve claramente con un color la valoración de un producto y al lado una valoración de 0 a 100. Si entras en el producto, yuca te separa las características en dos, características buenas y características malas y dentro de cada una de ellas pone los apartados que correspondan ya sea azúcar, grasa, eh, sal, aditivos los va colocando en características buenas o malas así también de un vistazo lo puedes ver en qué bloque está muy interesante la segunda aplicación, el coco es la que más me gusta por dos motivos porque no te tienes que registrar y porque es la más sencilla, su menú es muy simple. Además, en el listado de productos te vienen al lado del producto las dos valoraciones de las clasificaciones Nova y NutriScore, y lo puedes ver de una manera muy rápida y sencilla. Y la tercera es MyRealFood. Es una aplicación más compleja que tiene más funcionalidad pero justamente esto del etiquetado lo tiene escondido y no es tan difícil acceder a él. Además tampoco me gusta que cuando cuando escaneas un producto no se queda almacenado, le tienes que guardar en favoritos para que se quede almacenado. Esto no pasa en las otras dos aplicaciones que también tienen un listado de favoritos pero te almacenan todo lo que hayas escaneado, por si lo quieres volver a ver más tarde. La aplicación de MyRealFood, sin embargo, tiene una comunidad donde ahí puedes poner recetas, consultar con otros usuarios, ver artículos que han publicado o información genérica de productos. Todo ello es muy interesante, pero a lo que nos referimos de escanear un producto y ver de un vistazo si es bueno o malo, está un poco escondido en la aplicación de todas maneras las tres aplicaciones son muy interesantes porque a quién le interesa mirar lo que viene ahora en los productos los números el número de gramos que tiene las kilocalorías que tiene por porción por cada 100 gramos es difícil entenderlo incluso para los que conocemos algo de nutrición es mucho más sencillo código de colores Esperemos que en un futuro sea obligatorio el etiquetado de los productos. Estas clasificaciones, la de NutriScore, de hecho, hay un formulario en la Unión Europea donde puedes votar para que lo pongan obligatorio. Te animo a ello, te lo dejo por ahí abajo. Aunque estoy seguro que, aunque pongan un nuevo etiquetado más visual y más informativo para los consumidores estas aplicaciones evolucionarán y nos aportarán información extra muy valiosa con lo cual no los perdáis de vista aunque las mejores recomendaciones para mí son no hace falta tener ninguna aplicación ni saber nada de nutrición te las resumo en estas dos que el producto tenga menos de 5 ingredientes o 5 ingredientes como mucho esto es un clásico dentro del mundillo. Y la segunda es que todos los ingredientes los sepa pronunciar un niño de primaria. Sencillo, ¿no? Si quieres que te pase un PDF con las recomendaciones para comprar en un supermercado sin tener que estudiarte las etiquetas ni utilizar aplicaciones, escríbeme un correo en la bio o en los comentarios y te lo enviaré. Son, igual que estos dos que te he comentado, 10 consejos sencillos a la hora de ir al supermercado. Espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en los siguientes. Y no te dejes engañar por la industria. Un saludo, hasta luego.